Gracias Raquel, Fulvio y amables televidentes. Esperamos que el celular del caballero del mm. de, de, de, de, de la Galera pueda ser conseguido. Miren, en días pasados vimos la locución desde el Palacio o dentro del esquema del Consejo Nacional de la Magistratura, quien está presto para elegir,